Hola familia, eh, vamos a seguir con la refactorización del ejemplito de Pong y bueno, os voy a pedir disculpas porque al final del anterior vídeo empecé a comentar que vamos a separar los draw de los, de los update en realidad los draw nos dan igual porque los gestiona el motor así que lo que yo decía un draw eh, en realidad eh, ahora está el código cambiado, o sea que no son los set setposts en realidad setpost no, setpost es una cuestión de update, no dibuja nada, ya se encarga de dibujar el motor Lo que pasa es que en mi cabeza, el por un lado estaba la, la parte de calcular o de configurar ciertos valores y de, de obtenerlo y, y por otro lado estaba el fijárselo al, a la clase ¿Esto puede bajar? No baja, jo, no baja más Entonces, eh, estaba pensando en que, o sea, pensaba que este setpost actuaba de cierta manera como un refresh Pero como un draw, mejor dicho pero que va, que va, es tontería. Todo es subdate. En el caso de Godot todo es eh, process, método process. Así que todo va a ir dentro de los process y no hay que separar en funciones update y draw ni cosas por el estilo que dividan funcionalidad. Así que el final del anterior vídeo era para estafaros. <risas> eh, ¿Qué he hecho eh, durante un ratito más largo de lo que yo me esperaba? Pues yo ya he refactorizado el código aquí. Y este vídeo de hecho lo voy a hacer corto que No puedo bajar esto más, ¿en serio? Ah, que está el debugger encendido, que, que, que, que me brillo. Eh, no voy a poneros paso a paso lo que he hecho porque quiero que este vídeo sea muy corto. Pero os voy a explicar cómo se queda el código y vamos a mirar en el repositorio los cambios que ha habido para que vayáis... Entendiendo, como ya dije, estos tutoriales son para gente que esté interesada en programar. No, Si eres muy novato, bueno, en fin, te puedes perder un poco y, y a lo mejor es frustrante. En cualquier caso, este código estará disponible en el blog para descargar o para copiar, así que podéis verlo tranquilamente en vuestro Godot instalado. Así que vamos al lío. Eh, fijaos cómo se ha quedado el Pong, el archivo Pong. Os acordáis que teníamos el, el script y era bastante grande y tenía todas las funciones de colisión y edad. Pues Pong, que es el juego, básicamente se limita a que no haga nada <ríe> cuando arranque, no tiene proces, es decir, el, el terreno no hace nada, el juego no hace nada, esto es como si pensamos en un partido de fútbol, en un partido de fútbol el campo de fútbol no hace nada, ¿verdad? Pues en un juego de Pong el terreno no hace nada, diréis los muros, vale, pero quien rebota es la pelota, tiene unas, unas restricciones, que, que tendremos que tener en cuenta. En este caso, como las restricciones solamente tienen que ver con el tamaño de la pantalla, pues hemos de guardar esa información. Esta información la estoy guardando en screen size como en el original, solamente que la diferencia es que se define en este método enter scene. En vez de definir el screen size o sea capturarlo en el ready, lo hacemos en el enter scene porque en la inicialización se va a empezar a llamar a, a este valor desde otros scripts y tiene que tener algún valor válido. Así que si hacemos esto, nos aseguramos que antes de que estén listos los hijos en el árbol de escena, es decir, antes de que todo esto esté funcionando, juego, lo primero que va a hacer es capturar... ¡Uy! <risa> juego, lo primero que va a hacer es ejecutar este método y capturar este valor. De forma que cuando todos los demás arranquen y se ejecuten sus ready, aquí va a haber un numerito válido que va a ser el tamaño del juego. Esa es la razón por la cual esto no está aquí dentro. Podéis probarlo y os petará. Así que no tiene misterio. ¿Qué he hecho? Pues aquí en la escena podéis ver, a la derecha, como eh, ahora no solamente juego tiene script, sino que pelota y player, o sea, ball y player, tienen, tienen eh, script cada uno. ¿Qué hemos metido en estos scripts? Pues en player, básicamente, a ver si me deja esto subir porque no se sé, funciona el de ratón. Todos los atributos que tengan relación con el player, lo que antes era player, eh, palette, o no me acuerdo cómo era palette speed in pixel, eh, path size, pad path speed, eso, era pad, path, path speed, pad path size, no sé qué. Pues lo metemos aquí, sí, le quitamos el pad, porque no, no tenemos que por qué especificarlo ahora. Y nos configuramos un script que en el Ready lo único que hace es decir que sí, que se procesa, y definir un process. Aquí no me gusta mucho cómo lo he hecho porque no, no estoy muy familiarizado con cómo maneja la herencia Godot. En realidad esto yo pensaba que lo, lo, perdón, lo heredarían los, los otros dos. Es decir, si tengo un player aquí, estos dos heredarían el script. No sé si tengo que hacer algo especial. Y, en fin, el caso es que este método lo que hace es recorrerse la lista de, de hijos de player. Eh, ¿Dónde está el código? Coge los hijos, que en este caso son las dos paletas, y por cada jugador que haya en la lista de jugadores, pues hace el mismo código que había antes. Cosas que hay que destacar aquí: que ahora ya no tenemos esa variable post por el suelta que coge cada uno de los dos, sino que por cada player cogemos su posición, cogemos su nombre. Su nombre es el nombre que le asignamos aquí. De acuerdo? De forma que podemos consultar en los eventitos del mapeo, en el map input. Eh, con ese name ¿Eh? entonces este es un bucle se va a recorrer los dos jugadores en este caso como solo hay dos se ejecutará dos veces en el caso de que metamos más jugadores entonces ejecutará para cada uno de ellos calculamos la nueva posición en función del delta y de la velocidad que te hayamos definido exactamente igual que en el antiguo y al final le asignamos la, la posición de esta manera, todo lo que requiere, lo que lo que implica perdón, el, el que se mueve un jugador está dentro del jugador, no está en el juego. ¿Vale? Esto es bastante elemental en, en programación de objetos. ¿de acuerdo? Básicamente esto lo estamos haciendo programación orientada a objetos, así que vamos a intentar tener el código ordenado y. con cierto sentido. Así que este código viene aquí. Eh, aquí creo que así remarcable. No hay más nada. Bueno, aquí tengo un get parent. Mira, esto lo voy a cambiar aquí sobre la marcha y confío que funcione. Eh, como después seguir el path a la hora de hacer los get node, es un poco pesado. Eh, voy a definir aquí. Lo he hecho con la pelota, pero no lo he hecho con los sprites. Voy a hacer un bar eh, game. Y en el ready, antes de nada, lo que vamos a hacer es que game sea eh, get. Eh, pues, eh, parent. get parent getParent y aquí es en lugar de llamar a parent vamos a llamar a game en este eh, método de, en esta clase da un poco igual pero ahora veréis en la bola como se llama varias veces y es cómodo, esto sería similar a que si nos creamos un objeto dentro de, de otro, le pasáramos el parent a lo mejor en el constructor pero ni me he molestado como tenemos el acceso global a través de la clase node, este, este getParent es de Node. Entonces se accede por Singleton. Y creo que por Singleton lo he dicho bien. Sí, creo que sí. Si no, ya me reñiréis. Eh, nos guardamos en esta variable el game. Y voy a comprobar que funciona. No sea que por algún caso esto no vaya bien. Sí va bien. Simplemente un cambio de referencia. Pensaréis que qué tontería que lo he probado. He tenido muchas peleas hoy con el código. Y lo gordo viene a, a ball, es decir, ahora que nos metemos aquí, si os dais cuenta, he metido aquí toda la parte de resolver colisiones. Que si hace colisiones arriba abajo, que si choca con otro jugador, en fin. eh, Lo mismo que había en el otro código, solamente que cambiando los ball pos por getPost, porque no tengo que preguntar a la pelota, ni tengo que guardar la pelota en la posición en una variable global, sino que una vez que ejecuto este código... Hago un getPost, dentro de la misma pelota. Esto está todo, este es comportamiento de la pelota. Y lo único que tiene así que me resulta un poco más feo es que, claro, tenemos que acceder a, a los elementos con los que interacciona, pero bueno, habrá que hacerlo de alguna manera. Esto es lo que os comentaba de, del recorrido de, del path. Tenemos que coger game, get no de juego, get no de player, get no de. O sea, esto es un poco pesado. Si hacemos lo de asignar al principio en el Ready un game getParent nos aseguramos que siempre vamos a detectar todo lo que sea game algo es, estamos accediendo afuera de la clase de manera digámoslo así bruta o no sé si es bruta es la palabra pero de una manera muy específica estamos recurriendo a cosas que no están dentro de la clase y que sabemos que se accede desde el nodo game como tenemos el nodo game aquí arriba pues podemos acceder a todo sería como un objeto de aplicación en fin aquí todos los paralelismos son peligrosos pero es una manera de tener siempre ubicado el, el nodo central de forma, yo, yo siempre lo haría, o sea, yo, cada vez que me, me generase un, una clase con un readi un script con un readi le pondría aquí un game y el get parent o el get node del comienzo para tener acceso a todo y creo que no hay más nada destacable si miráis el código y lo comparáis con el antiguo veis fácilmente las diferencias y simplemente es que ahora está mucho más ordenado ¿Eh? tenéis el código aquí, el código aquí, y fijaros lo que os dije, el Pong lo vamos a dejar en tres líneas lo he dejado unas pocas más porque hay que poner el PASS y porque hay que declararle que hay que, que, que heredar de nuevo que si no, lo tenía bastante claro eh, os pondré enlace abajo al blog para que podáis copiar el, el código y podéis comprar las dos versiones y seguimos con alguna cosita más ahora con el Godot eh, hasta luego familia